Antes de empezar, cabe aclarar, pese a que creí que esta idea era mía, existe un video en el que se muestra la misma artesanía, por lo que en este tutorial te enseñaré algunas técnicas para manejar esmalte permanente. Necesitamos algunos frascos de uno de los cafés más populares en México, con esta característica forma, perfectamente limpios, donde con ayuda de un marcador permanente delinearemos la cara en forma circular a una altura considerable, pasando ligeramente a la tapa. Después en la parte inferior trazaremos alguna figura de nuestro gusto, la cual quedará libre de pintura para mostrar el contenido futuro del frasco. He elegido un corazón. Haremos lo mismo en un nuevo frasco. Te aconsejo tener cantidad considerable de frascos para aprovechar la pintura al máximo sin desperdiciar. Sobre las figuras delineadas empezaremos a pintar. El esmalte es algo caro, por lo que te aconsejo solo comprar los colores primarios azul, rojo y amarillo. También blanco y negro para oscurecer e iluminar con ellos. Puedes obtener gran cantidad de colores y estilos a diferentes grados. Yo creé el color piel con blanco y un pequeño toque de rojo. A este puedes agregar unos toques de amarillo y negro para obtener un tono más oscuro. en la calidad de tu pulso no es necesario delinear con tu pincel solo cuida los bordes al nivel deseado Elige colores intensos para los hábitos de tus matrustas. Después agregaremos detalles que los harán muy vistosos. crearé un tono naranja con rojo y amarillo Usar combinaciones de este tipo da un aspecto muy original, mira Cuando los hábitos hayan secado, puedes echar rienda a tu imaginación y decorarlos. Usa tonos contrastantes para mostrar el diseño. Recuerda dejar secar el esmalte en lugares expuestos entre cada uso de color y usa protección para tu boca y nariz. Dales diferentes emociones y muecas. Listo, tus matruscans se verán muy lindas. Ok amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te gustó el video, no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal para más contenido. Te lo agradezco infinitamente. Adiós.